Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días, amigos agricultores, amigos que ya están enchufados a esta hora de la mañana en la programación al día con el agro. Hoy estamos eh, lunes 23 de enero del 2023. Estamos ya compartiendo estamos ya iniciando una nueva semana de actividades a través de Gran Voz Radio y, por supuesto, en nuestra primera plataforma digital, al ¿cómo me les va? ¿Qué tal el fin de semana? Ya listos, laborando en lo que realmente a ustedes les gusta, mis amigos agricultores. Gracias a la benevolencia, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, el arquitecto de la humanidad. Acá estamos para compartir con cada uno de ustedes la programación al día con el agro. ¿no? Renovados, obviamente. Por acá ya estamos a esta hora de la mañana, 5 horas 20 minutos. 5 de la mañana, 20 minutos en la programación al día con el agro, como siempre, con nuestro compañero de fórmula, Elvis Zambrano, y todo el equipo de producción. Ya estamos nosotros activados en este lunes, iniciando una nueva semana de actividades, ¿no? Muy bien, por, la, por cortesía y con el auspicio de Roberto Donoso y Casa Comercial Donoso, los precios de los productos que se mueven por la zona, por acá, cámara, cuya 50 centavos, el maíz. 20 dólares la soya 30 dólares el quintal, la palma 185 la tonelada, ¿no? Ojo con la maracuyá, 50 centavos de dólar el kilo. Excelente, ¿no? Roberto Donoso compra cualquier cantidad de cacao seco, semiseco y en baba. Estamos en el lugar de siempre donde usted ya nos conoce. Roberto Donoso en el corazón de los mocacheños. Muy bien, el saludo para mi gente linda que ya está activada, a mis amigos, los taxistas, Eloy Almeida, mi pana Pasión de Gavilanes, mi amigo Ángel de la Cruz Intriago, mi amiga Anita Enricaurte, Florcita Rodríguez, esto es vía al empalme, ¿no? Todos nuestros amigos, Lili Morales en el Cantón Mocache, saludos cordiales a cada uno de ustedes, activados en esta mañana de lunes, 23 del año 2023. Muy bien, saludos a mi gente que amplifica la estación a través de 104.3 Gran Voz y ya activados en vivo a través de aldía.com.es. Hoy vamos a tener la participación del ingeniero Rommel Ramos. Estamos eh, para conversar sobre un tema muy, pero muy importante con el ingeniero Rommel Ramos. En el mejoramiento genético en el cultivo de cacao. Me avisas, si ya estamos con el ingeniero Rommel. ¿Cómo está, mi estimado Rommel? La audiencia de 104.3 Gran Voz Radio, por supuesto, nuestra primera plataforma digital, al día.com, le dan la bienvenida. Mi estimado Rommel, buen día. Buen día, estimado ingeniero Plutarco. Buenos días a todos los que, digamos así, a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Bien, el día de hoy eh, vamos a conversar un poquito acerca de uno de los cultivos tradicionales de nuestra zona, ¿sí? ya que la provincia de Los Ríos potencialmente es productora de cacao, ¿no es cierto? Así es. Sí. Eh, adelante, adelante, me iba a decir. Todos, como todos mis invitados, siempre nuestros oyentes, les gusta escuchar su perfil, su currículum vitae, Así que tiene okay. eh, toda la predisposición, mi estimado ingeniero, para que usted eh, nos diga cuál es su currículo, cuál es su perfil del ingeniero Rommel Ramos Remache. Eh, muy bien. Eh, en realidad, actualmente yo soy catedrático de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Eh, mi formación, soy ingeniero agrónomo de profesión, eh, formado en la UTEQ con eh, un nivel de posgrado en mejoramiento genético vegetal obtenido en la Universidad de Córdoba en España, ¿sí? Y actualmente estoy cursando un estudio doctoral en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Por, por lo cual eh, ya estamos con los últimos toques ya para sustentar la tesis doctoral. El, el área en la cual... Eh, me vengo preparando desde, desde el pregrado, es en el área del cultivo de cacao. Por lo que, eh, eh, por lo que he ofrecido colaborar un poco en, en un aporte, un pequeño granito de arena, acerca, acerca del mejoramiento genético de este cultivo. ¿no? ¿Sí? Un cultivo, como les decía, que es de tradición. Sí, es de tradición. ¿Por qué razón? Porque... Nuestros abuelitos lo cultivaban, nuestros padres también lo cultivaban y por ende nosotros también lo cultivamos. Pero ¿cómo ha ido avanzando este cultivo? Todos recuerdan aquella época en que nosotros, bueno, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos, tenían una plantación eh, de árboles grandes de cacao. Árboles que alcanzaban una, unos 10, 15 metros de altura, donde los abuelitos tenían que colocar hasta dos palancas para poder tumbar una mazorca. ¿ya? Bueno, pues sucede que allí Ecuador era el productor de una variedad que lo identificaba mucho en el mercado. Esa variedad era conocida como el cacao tipo nacional, ¿sí? pero por ende eh, en ese entonces nuestros agricultores ya eran mejoradores. Sí, no necesitaron hacer un posgrado en genética ni mejoramiento para hacer mejoramiento, pero ya lo hacían. Desde el momento en que los hombres, los agricultores, eran recolectores, ya ellos hacían selección. Sí, ya hacían selección, lo que hacemos los mejoradores. ¿En qué consiste la selección? Ellos recorrían plantaciones, veían cómo sus vecinos, eh, tenían plantaciones eh, muy productivas. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, colectaban una o dos mazorcas de aquellos árboles que más producían, de aquellos árboles que sobresalían o se destacaban en esa plantación, para luego esas almendras hacer plantitas y llevarlas a sus propiedades. ¿sí? Por esa razón es que teníamos... Una amplia variabilidad genética, es decir, árboles de diferentes tipos de mazorca, de diferentes colores de mazorca, y por ende, de diferentes calidades de mazorca. En ese tiempo no se conocía sobre el término calidad, pero sin embargo la teníamos, ¿sí? Teníamos árboles que eh, al año nos producían 500 mazorcas, 600 mazorcas. Pero, ¿qué sucedió con esa variedad? Cerca de los años 1900, eh, perdón, 1600, eh, empiezan a aparecer algunas enfermedades, ¿sí? A nivel del mundo. Y solamente en 1916 y 1920 ya llegan a nuestro país. Todos conocemos la famosa escoba de bruja, conocemos la famosa monilia que ataca la mazorca, ¿sí? Entonces, estas, estas enfermedades producidas o causadas por hongos afectaron a nuestra, nuestra variedad. Esta fue la variedad nacional de ese entonces. Por lo, tanto, por lo tanto, el hombre decide realizar nuevas introducciones de cacao, ¿sí? Traer material de afuera, desde Trinidad, desde Venezuela, unos materiales que eran resistentes a estas enfermedades. A partir de ese entonces ya nuestra variedad ya deja de ser prácticamente pura en nuestro país y empieza a fusionarse con aquellos materiales introducidos o foráneos traídos desde Venezuela que por su resistencia a estas enfermedades fueron modificando o cambiando la genética de nuestro cultivo. ¿Sí? Ya no se habla de variedad de cacao nacional, ya se habla de un complejo, un complejo nacional por trinitario. ¿Por qué razón? Porque se cruza nuestra variedad con esos materi materiales de tipo foráneo, ¿sí? que bueno, que traían además de la resistencia, traían también altos rendimientos. Sucede que con el pasar del tiempo se reúnen esfuerzos entre instituciones como el INEAP y empiezan a realizar trabajos de mejoramiento, ¿sí? Empiezan a realizar selecciones de árboles élites, conociéndolos como élites, aquellos árboles sobresalientes que eran los que el agricultor seleccionaba en aquella época, ¿no? Pero ya ahora la selección prácticamente la realizaban los técnicos, ¿sí? Los técnicos. Y a esta selección ya no, ya no se la llama selección natural, sino una selección artificial o una selección asistida, ¿sí? Entonces, paralelos a los trabajos realizados por INEAP, se destacan dos trabajos por esfuerzos particulares. Uno de ellos el esfuerzo realizado por un agrónomo milagreño, Luis León, que quizás algunos de ustedes ya no se acuerden del famoso cacao JHBH10, ¿sí? un cacao que producía eh, al nivel de CCN51. ¿Pero qué cambiaba o qué era lo que lo diferenciaba de CCN51? Bueno, el color de mazorca. JHBH10. Eh, era un, es un clon de ascendencia trinitaria, como CCN51, pero de color de mazorca amarilla. ¿sí? Eh, tenía muchas bondades. Este clon podría ser propagado por semilla, por injertos o por ramilla, y producía igual. ¿sí? Eso ocurría con este, con este clon. Pero alguien se preguntará: bueno, ¿y por qué saltamos ahora? De variedades a clones. Bueno, eh, paralelamente al mejoramiento ya se van adoptando técnicas de propagación, técnicas modernas, ¿sí? ¿Por qué razón el agricultor en la antigüedad, él no usaba clones, él usaba variedades? Bueno, porque eran materiales colectados y propagados mediante semilla. Todos sabemos que una mazorca de cacao tiene aproximadamente 36 almendras en promedio. Bueno, CCN puede pasar hasta 38 y 40 almendras, ¿no? ¿Qué significa? Que dentro de una mazorca va a existir aproximadamente unos 36 individuos. Cada uno va a ser diferente, ¿sí? Diferente. Entonces, por esa razón es que el material que propagaba el agricultor inicialmente como variedad nacional era un material no tan homogéneo de esos árboles había un grupo de, de individuos que producían mucho otros producían poco otros quizás no producían otros se enfermaban un poco más y así sucesivamente cuando ya empezamos a hablar un poco de clones e injertos, bueno, prácticamente cambia el método de multiplicación de plantas, donde ya el agricultor empieza a desarrollar injertos, ¿sí? A desarrollar injertos. Observa una planta atractiva, una planta que le gusta porque produce bastante, porque tiene 500 mazorcas y empieza a extraerle ramas. Esas ramas procede a injertarlas y ahora sí, si injertó 100 plantas, estas 100 plantas van a ser una copia idéntica a la planta madre. ¿sí? Todas van a ser del mismo color de mazorca, todas van a producir 500 mazorcas al año en promedio y no se van a enfermar como la planta madre. Eh, no sé, ingeniero, si continúo o, o, o pregunta. Permítame, 5 de la mañana 34 minutos, 5 horas 34 minutos en la programación al día con el agro. Estamos dialogando con el ingeniero Romel Ramos, experto en genética, hablándonos del cultivo de cacao. Ayer estaba viendo eh, un TikTok, mi estimado Inge, donde eh, en, en el lugar menos inimaginable, allá está el chocolate nuestro cómo realmente se le dan ese valor agregado a, esta, eh, a este producto que realmente no, no solamente si hablamos de energía, vitamina, tiene antioxidantes, es un fenómeno el cacao y en otros países realmente, aparte del banano, también nos dan ese nombre a nivel del de mundo. Mi estimado Inge, ¿qué papel qué papel desempeña? el Iniat en estas investigaciones de la cual usted nos está mencionando? Eh, eh, bien, ingeniero, lo que, lo que el Iniat ha venido trabajando como institución del Estado, verán. yo prácticamente me formé en el Iniat, hice la escuela allí, como quien dice, y, y soy muy agradecido con esta institución que me acogió y me, me abrió sus puertas para realizar mi tesis de pregrado. Eh, bueno, como toda institución del Estado, el INEAP necesita de recursos, ¿no? Y, y hay gobiernos que le aportan a investigación, le apuestan a la investigación, pero hay otros que no. Eh, no sé si recuerdan, y, y no quiero ser eh, eh, no político en este caso, pero en el gobierno anterior se liberaron nuevos materiales de cacao. Materiales de cacao fino de aroma cacao tipo nacional, como son las últimas, lo, las últimas entregas de INEAP, que fue el clon ET-800 y el clon ET-801. Bueno, esto fue parte de mejoramiento genético, trabajos de mejoramiento genético que, que, bueno, tomaron su tiempo. Allí se habla de aproximadamente dos décadas de investigación. Iniciaron con recolección de árboles élite, en fincas de productores, luego estos materiales fueron evaluados en colecciones aquí, en, en la estación Pichilingue, y, y bueno, aquellos que se adaptaron aquí a nuestro ambiente fueron cruzados con el CCN 51, sí, fueron cruzados con CCN 51, un logro obtenido por Homero Castro, un agrónomo así como nosotros, un agrónomo ambateño, quien residía eh, en una, tenía una colección y residía en Naranjal. De ahí es donde viene la sigla CCN 51, la C de colección, la segunda C, Castro, y la N de Naranjal. Alguien dirá, bueno, y el 51 prácticamente fue la línea o el cruce que, con el cual lo llevó al éxito a este señor. ¿sí? Sin embargo, él también pasó por el línea él también aprendió allí, las técnicas de propagación, las técnicas de cruzamiento, y bueno, él lo aplicó. Hay una historia muy, muy corta y muy bonita, que bueno, él era agrónomo ambateño, pero él tenía que venir a estudiar acá a la costa, y él viajaba en tren. Cuando, cada vez que él viajaba en tren, él observaba las plantaciones de cacao, y de vez en cuando él tomaba ciertas ramas para llevarlas a su colección. Entonces, es allí donde realizó sus trabajos. Eh, tenía entendido, volviendo al tema, que el INEAP tenía preparado un grupo de materiales nuevos para la entrega. Luego de 800 y 801. Eh, pero como les digo, todo esto se maneja bajo recursos. Eh, se necesita personal técnico para hacer las evaluaciones. Se necesita personal técnico para realizar los cruzamientos. Incluso desde el mismo trabajador de campo que le da eh, manejo a estas colecciones. Sin embargo, hasta donde hoy tengo entendido, eh, los gobiernos actuales no invierten en investigación. Eh, la diferencia entre los trabajos realizados con INEAP versus el realizado por Castro, es que el INEAP se, se centra y, y no descuida para nada el tema de la calidad. Sí, La calidad. ¿Y por qué no? Por qué tanto el tema de la calidad? Bueno, eh, las chocolateras internacionales demandan de cacao que tenga perfiles de sabor y aroma. Es decir, que sea cacao fino y de aroma. Eh, a nivel internacional, este grupo de materiales eh, posee unos eh, pigmentos conocidos como flavonoides. Los flavonoides prácticamente... Eh, son, son insumos o son, como les digo, son pigmentos Que tienen que ver mucho con las emociones Por esa razón cuando uno come chocolate Siente como un cosquilleo, ¿no? Sobre todo si es chocolate de, de cacao nacional Siente como un cosquilleo, un hormigueo adentro eh, Esa es la reacción del, del cuerpo, del ser humano Hacia los flavonoides o hacia estas propiedades que tiene solamente el cacao tipo nacional. Eso es, mi estimado Plutarco. De eso se trata. Lente esa explicación, mi estimado ingeniero. Cinco de la mañana, 40 minutos. Cinco horas 40 minutos. Gracias a Jorge, Jorge, a ver, dice por acá Jorge Muela, a Patricio Bailón, Anita, a Florcita, todos nuestros amigos que están conectados a través de la página al día.com. Dice ingeniero. Excelente tema con el expositor. Felicitaciones, dice. Muchísimas gracias a nuestros amigos que están conectados a través de 104.3 Gran Voz Radio y también en aldía.com.es. Mis amigos en Buenafé, en Patricia Pilar, allá en la Alegría del Congo, en Valencia. Mis amigos en Babahoyo, zona Rosera, en Yahuatche, en Juján, en Daule, en Balsar. Un saludo muy cordial para ustedes. Están conectados a esta hora de la mañana. Emilio Solórzano, mi buen amigo en la 24 de mayo. Ángel de la Cruz Intriago allá en Cuatro Mangas. Qué bueno, dice, excelente. Mi estimado ingeniero, eh, la genética del cacao incide muchísimo también en muchísimas variedades. Obviamente usted maneja el tema, pero ¿hasta qué punto usted recomienda, usted recomienda que... Eh, se siga haciendo investigaciones, no obstante que el gobierno nacional obviamente no invierte no invierte en investigación. Esa es la diferencia que hay con el, nuestros países vecinos. Colombia, por ejemplo, que nos lleva 20, 30, 30 años en tecnología, en, en, en investigación. Pero al margen de todo eso, ¿usted cree que realmente... Eh, nos falta todavía hasta dónde, hasta qué punto usted, como investigador en genética, hasta dónde se puede llegar en el mercado nuestro, a sabiendas de que el cacao, el cacao nuestro, tiene muchísima aceptación en el mundo entero. Eh, Trabajos en, en cuanto a, a, al, al mejoramiento, todavía nosotros prácticamente estamos un poco en pañales, digámoslo así. Eh, Hoy en día, otros países, nosotros para poder, como les decía, para poder obtener esos dos materiales ejemplares que tenemos, como cacao fino de aroma, el ET-800 y 801, eh, fueron trabajos de dos décadas aproximadamente. Hay otros países que ya usan bastante lo que es la genética molecular, marcadores moleculares, y bueno, con esto se, se acorta mucho el tiempo. Eh, para obtener nuevas variedades En este caso nosotros en cacao no podemos hablar mucho de variedades Porque la variedad única que tuvimos eh, fue la variedad nacional Lo que hablamos más bien en cacao es de híbridos o de clones Un clon o un híbrido comercial es un material que ya ha sido probado Y ha sido probado en parcelas grandes, parcelas comerciales entonces, todas estas evaluaciones toman su tiempo y también demandan del gasto de recursos, ¿no? recursos humanos sobre todo. Ahora, ¿hacia dónde apuntamos? Quizás nosotros eh, nos vemos un poco desmotivados también por esta parte. Es porque no hay reconocimiento en cuanto a los precios. Si usted va a, a comercializar cacao tipo nacional, fino de aroma le pagan al mismo valor que le pagan el CCN, ¿no? eh, Más bien, a veces le, le califican un poco más estricto, porque si bien es cierto, los clones de cacao tipo nacional a veces eh, son un poco susceptibles a monilia, ¿no? Pero nadie reconoce el, el aspecto de la calidad, cuando en otros países ellos sí valoran este aspecto, y le dan un valor agregado a aquel cacao que procede o que viene o que tiene la sangre tipo nacional. Entonces, quién se lleva los réditos o quién se lleva los, los beneficios del agricultor, como siempre, son los comerciantes. A nosotros nos falta bastante, nos falta eh, que cambien las políticas de comercialización, que reconozcan al cacao tipo nacional como un valor agregado. Nos está faltando también lo que es lo, los derechos de propiedad intelectual, eh, que se reconozca, por ejemplo, que CCN 51 es una variedad ecuatoriana o es un clon ecuatoriano. ¿sí? Eh, si todos leemos a diario, eh, observamos las páginas, CCN 51 ya traspasó fronteras. CCN 51 está en Colombia, está en Venezuela. En Brasil, hace un par de semanas un compañero llegó de, de un congreso y ¿qué encontró allá? que a CCN 51 le dicen cacao brasilero, cuando CCN 51 fue, prácticamente fue una innovación, fue un producto del mejoramiento de, de un ecuatoriano, como lo fue Homero Castro en Naranjal. Entonces, hay mucho por, por cambiar, pero se debe empezar, ya digo, por este tipo de cosas, eh, además de asignar recursos para que continúen las investigaciones, para que se liberen nuevos materiales eh, que que en algún momento, con un gobierno anterior, estuvieron planificados para su liberación. Esa es, ingeniero. La mañana 45 minutos, 5 horas 45 minutos en la programación Al Día con el Agro. Gracias, como siempre, al reporte de sintonía ya en Alicante, España, a la parienta Grecia Viteri, allá es prácticamente... Mediodía, dice don Plutar, excelente, saludos cordiales. Anita Enricaurte, ¿cómo está mi estimada amiga Anita? Saludos a cada uno de nuestros amigos en la parte sur de la provincia de Los Ríos. Mi estimado ingeniero, tengo entendido tengo entendido que sí hay asociaciones de agricultores donde tienen eh, cacao, primero orgánico, independientemente de que sea nacional, cacao orgánico, ha visto usted maneja el tema que dice finca eh, certificada y también cuando eh, algunos agricultores que todavía tienen el cacao nuestro, el cacao nacional, ese cacao inmenso que usted nos nombraba al principio, donde había que hacer un embono para la que la, la, la palanca eh, obviamente llegue hacia lo más, lo más alto para eh, cosechar el cacao nuestro, por, el, por la zona de Santa María, por la zona de la reserva por allá, cuando yo me toca ir a asesorar a agricultores, hay algunas inmensas hectáreas todavía de cacao nacional. Entonces, es poco, o, obviamente, ¿no? yo converso con agricultores, me dice ingeniero, ¿de qué me sirve que yo tenga mi cacao nacional? Si cuando voy donde el comerciante me paga igual. Sin embargo, ellos el, el comerciante mejora su, su, su calidad en el momento en que les exporta. Pero ¿hasta qué punto ustedes como investigadores pueden hacer de que esto empiece a patentarse y que el agricultor que tiene cacao fino de aroma haga respetar el precio en el mercado nuestro? Eh, bueno, eh, hasta en la actualidad, hasta donde yo conozco, eh, muchas chocolateras ya están tomando parte, o ya están formando parte del mercado ecuatoriano. Eh, las chocolateras prácticamente eh, se han, eh, han realizado análisis, algunas muestras que, que lleva a veces el cacao ecuatoriano y han descubierto la presencia de metales pesados, es lo que hoy en día se escucha bastante, ¿no? Entonces presencia de cadmio eh, es lo que los ha impulsado prácticamente a visitar nuestro país. En, en Guayaquil ya existe una una empresa chocolatera internacional como es la Barry Colabout. Ellos ya se han asentado en el mercado eh, a nivel de Guayaquil y ellos están visitando agricultores para promocionar o para comercializar directamente con ellos eh, el cacao tipo nacional. Y, y sí, muchas asociaciones, eh, por mocache también, ya se han eh, anexado a algunas certificadoras, ¿sí? certificadoras que les ponen ciertos limitantes, ciertos parámetros eh, para certificarse como cacao orgánico. Pero ellos sí van a tener prácticamente este estímulo, ¿sí? a partir, eh, ya les digo, de las chocolateras que ya se encuentran posesionándose dentro de nuestro país. Eh, justamente... Esto con el pasar del tiempo, cuando ya se sumen muchos más, eh, prácticamente va a iniciarse ya con el reconocimiento, de, el reconocimiento de, de la calidad nacional. Ahora, como universidad, como universidad también se viene trabajando en la parte de, del mejoramiento de la calidad. Eh, nosotros tenemos eh, dentro de nuestra universidad, eh, varias facultades, y entre ellas si sí quiero destacar la Facultad de, la, de Industrias y la Producción, es allí donde se centran un poco más en el estudio de la calidad del cacao. Sí, entonces allí tengo, bueno, un colega que es el ingeniero Jaime Vera Chan, eh, él es especialista en la parte de, de calidad del cacao, y, y él inclusive está desarrollando investigaciones sobre cómo mejorar la calidad fermentativa del cacao CCN51, ¿sí? Para presentar hacia, esta, hacia este mercado un cacao CCN51 eh, de calidad también. Eh, centrándonos en el tema, eh, este tema, de la, esta parte de la calidad es, un, digámoslo un tema muy grande y que sí le es, Sí, sí les recomiendo en algún momento invitarlo también a Jaime, para que Jaime sí mismo en, en una emisión futura les logre eh, explicar esta parte de lo que es la calidad. ¿no? Eh, volviendo a lo de las asociaciones, ya hay asociaciones que se benefician de, digámoslo así, de valores agregados a su cacao, a su cacao pero sí interesa que estas asociaciones también empiecen a mejorar su genética, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque teniendo, como les digo, teniendo una plantación homogénea, como lo son los clones de cacao, eh, ellos van a incrementar sus rendimientos, ¿sí? Van a incrementar sus rendimientos. Todos sabemos que las huertas antiguas, si bien es cierto, son de cacao tipo nacional, pero los rendimientos son muy bajos, son muy bajos. ¿De qué nos sirve que nos incrementen un poquito al valor del quintal de cacao, pero si tenemos rendimientos de 6 o de 10 quintales por hectárea al año? Cuando los clones de cacao eh, tipo nacional, los 800, 801, presentan rendimientos de aproximadamente 50, 60 quintales eh, empleando sistemas de riego. Entonces... Eh, hacia allá también eh, va a depender el éxito de esta producción, ¿sí? mucho más allá de que seamos productores certificados como cacao orgánico, productores certificados de cacao nacional, ¿sí? es lo que se viene, o sea ya las chocolateras también han presentado ya su malestar que es justamente que a ellos el comerciante les lleva muchas mezclas, Mezclas de cacao que son, que han tenido un mal proceso de, de fermentación y de secado, que han sido secados a las orillas de las carreteras, entonces, todo esto ha hecho que ya las chocolateras visiten nuestro país, que las chocolateras ya empiecen a buscar directamente con el agricultor, además de la capacitación, porque ellos mismos lo capacitan al agricultor, cómo debe procesar su cacao, ¿sí? Nuestra universidad también, a través de los proyectos de vinculación, eh, en las cuales incluso el, quien les habla forma parte de un proyecto que tiene como título Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao en la provincia de Los Ríos. Nosotros visitamos las asociaciones, nosotros entregamos material genético de cacao certificado a través de nuestro vivero que está ubicado en la finca La Represa, un vivero certificado por agrocalidad. Porque también depende la calidad del material genético para poder realizar una buena producción. ¿sí? Para poder realizar una buena producción de cacao. Eh, nosotros damos capacitaciones a los agricultores, eh, ya los que están asociados. Simplemente es eh, realizar un convenio con la universidad y nosotros los visitamos, observamos los problemas que ellos tienen. Eh, a veces toca renovar huertas, a veces toca rehabilitar aquellas huertas que están un poquito abandonadas. Ellos lo dicen cuando nosotros llegamos, dice, la verdad que mi plantación, ingeniero, dice, parece finca de viuda, dice. Pasa el transcurre el proyecto de vinculación con la ayuda de estudiantes que ya se han capacitado en el manejo. La mejoramos, podamos, eliminamos plantas parásitas, bajamos los índices de mazorcas enfermas. Bueno, dice el agricultor cuando termina el, el proyecto, dice: Bueno, ahora sí la viuda parece que cogió nuevo esposo, nuevo marido, dice. Así es Plutarco. De esa manera es como estamos trabajando nosotros también, en parte con las asociaciones de agricultores. 5 de la mañana, 5 de la mañana, 55 minutos, 5 horas, 55 minutos. En la programación al día con el agro estamos conversando con el ingeniero Rommel, obviamente eh, nos da unos datos importantísimos sobre la calidad, la fermentación del de cacao. A propósito, un saludo para Irving Bustamante, presidente de la asociación Nuevo Lechugala, allá en el Cantón Mocache. Está atento a la sintonía. Dice que realmente es muy importante el tema que estamos tratando, mi estimado ingeniero. 5 de la mañana, 56 minutos, cinco horas, cincuenta minutos. El saludo para nuestros amigos allá en el Cantón eh, Balsar, la ciudad de La Chucula, zona maicera de nuestro país. Mis amigos acá en Buena en la 24 de mayo, en La Manga del Cura, zona cacautera, por supuesto, me refiero al Paraíso La 14. Una zona de Santa María, Santa Teresa, San Camilo Chiquito. Mis amigos en el Cantón Pichinche, en o como andábamos, Chapito. Qué bueno, excelente. <coughs> Mi estimado ingeniero, ¿cuál sería su recomendación como usted genetista para incrementar la producción en nuestro cacao? Al margen del CCN 51, los clones que usted nos ha hablado, que es de muchísima importancia, ¿Y hasta dónde usted cree que se pueda eh, concientizar al cacautero? Porque hay muchísimas personas que han, han botado su, su cacao para es, es, sembrar otros cultivos. Eh, Por pues medio, dicen, ingeniero, ya no es rentable, mucha enfermedad, mucha monilla, pero también falta un poquito de interés del agricultor. Y le digo con, con propiedad, en la zona de Santa María hay inmensas cacauteras Agricultores de 8, 10, 15 hectáreas, pero en el verano esas plantas tienen eh, un estrés hídrico bárbaro, se ponen cloróticas, tienen problemas de nutrición, pero el agricultor no hace nada por incrementar un sistema de riego, por capacitarse, o sea, a la buena de Dios, ¿hasta dónde ustedes, como técnicos, como universidad, el alma mater de, de Quevedo, sabemos, yo también soy. De, de, de, de esta universidad, obviamente orgullo de Quevedo, la provincia y el país, ¿hasta dónde ustedes pueden llegar a concientizar al agricultor para que no tumbe el cacao, para que sea una fuente de producción de este cacao que nos hace quedar tan bien a nivel internacional? Eh, en parte, en parte, bueno, el agricultor... Eh, todos sabemos que el quintal de cacao nunca ha bajado más allá de los 70 dólares, de los 80 dólares, ¿no? Sin embargo, el agricultor muchas veces se acostumbra a que el cacao o el precio del cacao esté siempre por los 110 dólares el quintal. Pero bueno, esto juega un papel importante, es el que juega un papel importante aquí es el comerciante, ¿no? Es justamente cuando hay más cacao, el precio baja. Cuando hay menos cacao... Bueno, el precio sube, ¿no? Entonces, es muy importante aquí la parte del manejo, ¿sí? El manejo. Alguien dice, bueno, y la vida útil de CCN 51, 60, 70 años. Alguien dice, no, es infinita. No. Toda planta requiere de sus prácticas o buenas prácticas de manejo. Si no le damos buenas prácticas de manejo, esta planta envejece como todo ser vivo y prácticamente su ciclo de vida se acorta, y por ende su ciclo de producción. Eh, si bien es cierto, todo lo que es plagas, enfermedades, eh, se ha dado un impacto muy fuerte debido a que se ha quebrantado el equilibrio natural. ¿sí? Antiguamente, cuando teníamos aquellas plantaciones eh, centenares, les digo porque árboles, plantaciones que tenían... Algunas décadas, ¿no? Entonces allí quizás se manejaba un poco más el equilibrio armónico natural. Donde había insectos depredadores que prácticamente ellos se encargaban de controlar aquellos insectos plaga. Había un poco más de hongos que eran benéficos. ¿Por qué? Porque se encargaban de controlar a monilia. Eran biocontroladores naturales. Hoy en día No. Si queremos nosotros hacer un control natural o biológico de moniliasis, tenemos que buscar tricoderma. Tenemos que ir a un laboratorio o a un almacén de, de, de este tipo de productos para comprar tricoderma y devolverle a la finca lo que nosotros en algún momento se lo quitamos. ¿De qué manera se lo quitamos? Se lo quitamos aplicando o haciendo un mal uso de pesticidas. ¿sí? Eh, hoy en día, por ejemplo, eh, ya Forciponia, la mosquita que se encargaba de realizar el 90% de las polinizaciones en cacao, ya prácticamente ya Forciponia es muy escaso en, en una plantación de cacao. Sí, es muy escaso. ¿Y a qué se debe esto? Justamente a que hacemos un uso excesivo de, de insecticidas. Eh, sin saber que existen a más de los insectos que nos ocasionan daños al cultivo, también existen insectos benéficos como son los polinizadores. Sin embargo, eh, el mejoramiento ya no debe apuntar solamente a producción. Tenemos cacaos productivos, tenemos cacaos que sobrepasan eh, el, promedio, el promedio de producción. Ahora debemos centrarnos hacia, hacia otro enfoque. El mejoramiento genético debe ir enfocado ahora al uso racional del agua, ¿sí? Al uso racional del agua. Actualmente tenemos plantaciones con riego. Eh, las plantaciones son muy pocas aquellas que no disponen de riego, ¿ya? Sin embargo, pero así como hacíamos un, un abuso con los pesticidas, a veces no hacemos un uso adecuado del agua, ¿Sí? Eh, aplicamos cantidades inmensas de agua sin saber cuánto es la necesidad del cultivo, ¿sí? Entonces, ahora no, ahora debemos apuntar en mejoramiento eh, a aquellos materiales que permiten ahorrar agua, ¿sí? Porque ahorita se habla mucho de, un, de una brecha de agua, ¿no? Que con el pasar del tiempo, el pasar de los días, bueno, eh, el agua se va a volver cada vez más escasa, ¿no? Entonces, es hacia allá donde se debe apuntar en el mejoramiento genético actual. A buscar materiales que produzcan más con poca agua, ¿sí? Con poca agua. Eh, nosotros como universidad sí tenemos identificados por allí un par de, de clones que, que presentan esta propiedad. Son productivos pero asimismo eh, con poca agua, o sea, con utilizando poca agua. Eh, hacia allá es donde debemos, debemos avanzar con el mejoramiento, pero como les digo, esto se lo hace con recursos, ¿sí? hay que buscar financiamiento, incluso nuestra universidad está trabajando mucho en la actualidad con la prefectura, eh, esta prefectura actual, la prefectura de los ríos, nos está apoyando mucho en proyectos de vinculación, en proyectos de multiplicación de plantas. Actualmente tenemos un, una infraestructura que nos va a permitir multiplicar alrededor de 500.000 plantas al año de cacao CCN51 eh, genéticamente puro, que es lo que tiene la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Eh, además, sabemos que, que vamos a seguir trabajando de la mano con la prefectura, pues nosotros tenemos eh, el apoyo de, de, de, esta, de estas autoridades actuales y, y esperamos contar eh, con, a, con aquel, aquel binomio que se viene en estas nuevas elecciones, como son el, el prefecto actual con la viceprefecta, que es la doctora Mayra Díaz, eh, que de la mano viene trabajando con nuestra universidad. Sí, ya tenemos muchos, muchos beneficios. Eh, el respaldo de ellos y como les digo, para hacer investigación, para hacer vinculación, se necesitan los recursos, sí, se necesitan los recursos y yo sé que a través de ellos vamos a conseguir para realizar mucha más investigación y para llegar con estos resultados hacia los agricultores, que son prácticamente los principales beneficiarios de esta investigación. En estos seis minutos, ingeniero, le estamos agradeciendo por su participación, por, por darnos ese granito de arena a este cultivo tan tradicional en nuestra zona. Hablamos, hemos hablado de genética, hemos hablado de la historia, hemos hablado de muchos temas que realmente que tienen que ver con el mejoramiento y la producción de nuestros amigos cacauteros. ¿no? Yo me acuerdo hace muchísimos años cuando estudiaba en el colegio y algunos eh, compañeros eran, eran finqueros y llegaba el día lunes con la platota. Obviamente, en esa época, el cacao era el boom. Estoy hablando de los años 80, 85, mi estimado ingeniero Romer. Muy bien, créame lo que nos falta tiempo oh. eh, para seguir conversando estos temas muy importantes, pero obviamente que ha sido muy fructífera su participación, mi estimado eh, ingeniero me gustaría que eh, despuesito me dé el, el contacto del ingeniero Vera que usted me dijo para hablar sobre calidad y también nos preste su contingente sobre esto que es muy pero muy importante incentivar al agricultor para que siga cosechando cacao fino de aroma, que tenga mayor producción y obviamente para eso estamos los profesionales, para arengar, para que sigamos incentivando al agricultor en que siga cultivando el cacao. Mi estimado ingeniero, yo le estoy muy agradecido por la participación en la, en la programación al día con el agro y espero no sea la última participación con usted para seguir hablando de estos temas muy importantes, mi estimado ingeniero. Muy agradecido, estimado ingeniero Plutarco. Eh, bueno, voy a aprovechar el espacio también para enviarle mis saludos a, a Irving, Irving Bustamante, el presidente de la asociación Nueva Lechugal, una de las asociaciones con las cuales nosotros trabajamos, al, al compañero Macario Tapia de la asociación Unión y Esperanza en Mango Azul y muchas más asociaciones, ya que nosotros tenemos convenio con la UOCQ, la Unión de Organizaciones Campesinas de, Mocache, de Quevedo en sede en Mocache. Entonces, eh, es para ellos mi cordial saludo, a, a todos eh, los compañeros agricultores de allá, ¿no? Y, y bueno, darle las gracias a usted por haberme permitido estar en este medio y, y conversar, conversar, hacerles llegar a, a todos ellos eh, algunas cositas que quizás se desconocen, eh, se desconocen sobre el cacao, ¿no? Eh, una última cosa que sí quisiera complementar, ¿no? Es que sobre este equilibrio armónico que tenían las plantaciones de cacao anteriormente, eh, tratar de devolverle la vida al suelo, devolverle un poquito eh, parte de, de lo que le hemos quitado, ¿sí? De qué manera, eh, aportándole ciertas, ciertas cositas orgánicas, que es hacia donde pienso proponer un nuevo proyecto de vinculación en mi universidad, ¿sí? Acerca de cómo... Eh, mejorar un poquito las plantaciones tratando de hacerlo por la línea orgánica. ¿sí? Se puede hacer, se lo puede hacer. Se puede controlar monilia eh, con, con bioproductos, con, se puede controlar insectos con bioinsecticidas. Se puede nutrir el cultivo a través de, de los famosos violes o, o prácticamente lo que es eh, los productos orgánicos. Sí, nada más eso, estimado Plutarco. Y claro que sí, yo le voy a pasar el contacto de Jaime Vera, quien les va a ampliar un poco más el abanico acerca de la calidad del cultivo de cacao. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, mi estimado ingeniero, por su aporte en la programación Al Día con el Agro, 6 de la mañana, 10 minutos, 6 horas, 10 minutos. Nos vamos a una pausa comercial y en breve al Día Noticias, aquí en 104.3 y también en .com es. Buenos días. Como dijo Don Viruta, ahí nos vemos después de la pausa Si estás buscando una importadora completa, no dudes en visitar Importadora Peralta Junior Que tiene para usted todo para el hogar, línea plástica, electrodomésticos, área de cocina, juguetería, bazar, fiesta En Los Ríos Nace la alianza informativa más grande entre Diario al Día y La Gran Voz 104.3 FM. Los grandes en noticias, reportajes, opiniones, deportes, música. Somos La Gran Voz 104.3 FM y Aldia.com.es Y Aldia.com.es Gran Voz Radio 104.3 FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo, ya que es de absoluta responsabilidad de quienes las emiten y no representa la posición alguna de este medio de comunicación. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, contenido y informativo. Ya estamos en vivo. Noticiero al día con las noticias. Primero.